etcétera hoy estamos con la gente de Tecno vamos a tener un representante que habla español otro inglés entonces vamos a ir traduciendo sobre la marcha bueno me gustaría que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hace cada uno Listo. Eh, bueno me presento mi nombre es David García yo soy parte del equipo de marketing en Tecno Mobile estoy encargado de la parte de PR y estoy con Hank hola Uh, amigos, uh, my name is Hank He, I'm uh, marketing manager of Techno Mobile Colombia, nice to meet you. Okay, entonces él es el gerente de marketing de Techno en Colombia. Can you tell us a little bit about uh, the brand and a little bit of the story so far? Okay, uh, actually we are smartphone device provider and uh, we have been entered more than 70 countries in the world. Uh, and our brand uh, have uh, the slogan of "Stop at nothing" because we want to encourage people to be themselves, to be brave, and we want to provide uh, customer all of the world uh, with the best technology and innovation product. So here we are. Okay, ¿Cómo lo diría usted en palabras? por así decirlo, breves, para el usuario que lo está viendo, porque Hank lo dijo muy bien, pero no todo el mundo habla inglés. Sí, bueno, somos una empresa que produce, comercializa y distribuye celulares en más de 70 países, somos una multinacional que está creciendo un ritmo muy acelerado en mercados emergentes y que está empezando su estrategia de expansión en el mercado latinoamericano eh, y colombiano principalmente. Eh, de hecho, Colombia es la puerta de entrada de la marca latinoamérica, entonces ha sido un crecimiento importante, eh, la misión de Tecno es a través de la tecnología llevar eh, la diversión, el, el disfrute, digamos el poder democratizador que la tecnología hoy tiene eh, es muy importante y Tecno busca llevar eh, alta tecnología a mercados emergentes, a, a distintos mercados y, y bueno pues a través de, de todo esto darle a las personas todos los, los beneficios que la tecnología está trayendo hoy en día. Bueno, aquí en las manos de ellos hay dos smartphones, entonces Hank tiene la, la gama alta en sus manos y por acá tenemos, esta ¿qué gama es el Phantom 8 Pro? Es gama media, uh -huh. es gama media, el Spark en general como línea de tecnología es gama media. Ok, listo. ¿Y, es, ¿Y la referencia exacta? Porque hay varios Spark, ¿no? Claro que sí, este es el Spark 8 Pro. Ok, listo. Ahora, cuéntenos un poco por qué el consumidor debería preferir Precisamente el Spark o el Phantom versus otro smartphone del mercado. Why should the consumer buy a Spark or Phantom instead of any other phone in the market? Uh, actually, we don't tell people that you should only buy you know, which model. Because okay. from our side, if we launching this program, which means we think it's really good for our customers. And uh, as we said, our brand value is to let everybody in the world to enjoy the joyful of technology. So we customized different group of people, different needs, and to produce different type of phone. It's phantom because the production costs, that's why it's more premium for us. But we don't really think that this is the phone you need to buy. Every different type of techno mobile, you can be trustable and to y and we we we are sure that you will find the one which you will love. Okay, so let ¿cuál me es me... el perfil de cada consumidor? Ok, Han nos estaba diciendo pues, que nosotros en Tecno no intentamos no, no meter a la gente ahí como en bueno, ellos compran esto no. Queremos llevar el disfrute de la tecnología a todas las personas con precios accesibles no importa si es gama alta, gama media, sabemos que pues el factor precio es algo muy sensible aquí en Colombia en el mercado, pero, eh, pero pues no, no queremos limitarlo, queremos ofrecer buena tecnología en todas nuestras gamas y eh, asimismo pues darle a la persona la necesidad que él tenga. Eh, claramente pues eh, como, como digo el factor precio es, un, es relevante, sin embargo no es el más importante para Tecno, Tecno está abierto para todos, para todos los consumidores. Ok. Más o menos, ¿en qué gama de, de precios están los smartphones? Bueno, el Spark 8 está alrededor de lo, entre eh, 600 y 800 mil pesos. Sí, el, eh, el sí bueno, 700, 900. Por ahí debe estar el Spark. Y el, el Phantom es nuestra gama más alta, que está por los 2 miligramos. Ok, perfecto. Si les preguntara, ¿cuál es la característica que, que por así decirlo, identifica a Tecno? que le podríamos decir al consumidor que los está conociendo? Okay. Like feature of Tecno? Yeah, the key feature. Uh, key feature. Uh, our key feature is the photography. We want to, uh, as I said, to develop this uh, knowledge more and more and to make a very professional uh, camera phone. And currently, we are also doing really well. For example, we <laughs> launched this year, common 17, which is perfect for shooting survey. And this time, we are launching Common 18 Premium, which is really good for shooting video. So yes, we are kept doing this type of uh, uh, advanced uh, knowledge for uh, provide best service and best product to our customers. Entonces, eh, bueno, pues. El, digamos que la característica que más queríamos potenciar en tecno es el tema de la cámara. Eh, de hecho hay un, un factor muy importante que es Tybus Lab, el laboratorio de TecnoMobile en casa matriz, el cual se dedica a estar constantemente innovando en todo el tema de fotografía y eh, pues hemos tenido dos lanzamientos. Nuestra línea más fuerte en temas de fotografía es la línea Camon. Precisamente hoy también estamos haciendo el lanzamiento de Camon 18, eh, Camon 18 Premier cuya característica principal es la cámara estabilizadora. También tenemos acá el, el Camon 17, que lo lanzamos en el, sobre el mes de junio, el cual su principal característica es la cámara selfie. Entonces, como pues, estos dos modelos y estos dos últimos lanzamientos lo no Tecno lo que eh, busca es posicionarse como una cámara, un celular innovador con temas en lo que la cámara requiere. Perfecto. Many thanks. Muchas gracias. Okay.